se tratara de que realmente fueron unas elecciones perfectas, las elecciones no fueron perfectas, las elecciones fue un fracaso desde este punto de vista, atento que yo lo que soy es pedagogo, ni soy médico, ni psicólogo, pedagogo lo que yo soy, atiendan esto como un pedagogo, ¿por qué las elecciones de ayer como no hubo, apenas hubo un muerto, como dice un amigo mío, apenas hubo un muerto, para lo que se esperaba, era por docena. En cuanto a calidad de rebú, en Dajabón, la señora analfabeta, eh, la tal Mateo, ¿cómo que se llama? Eh, la tal Mateo esa, que realmente es una, una señora inculta, pero con una suerte del carajo que es senadora dos Una mujer inculta, una mujer realmente que ni tiene base, sino nada, una mujer que se atreve y le mete un boche a cualquiera. Pero las elecciones, ¿por qué las elecciones fue un fracaso? ¿Por qué la Junta Central Electoral acoteja y termina acotejando la pendejada para que la gente se crea que realmente fue un fracaso? ¿Qué son las elecciones? Las elecciones son un instrumento que lo utilizan los países civilizados para elegir, para que el pueblo elija, el pueblo elija a su candidato y que ese candidato quede representado a través del pueblo. Pues resulta que los dos candidatos Lionel y Gonzalo, no representan pueblo, representan pequeños grupos. Que, que la Junta Central Electoral, al final le conviene de, de, a dejarle entrever al pueblo que hubo un tolete de elecciones donde se practicó, como dicen algunos, que le ponen el término, la fiesta, la fiesta de la democracia. Aquí no hubo tal democracia. Esto fue una pendejada, que es un engaño al pueblo. ¿Por qué? Porque, señores, el que ganó no llega a un millón de votantes. Gonzalo no llega a un millón de votantes. Leonel se quedó en 884.454. Gente que votaron por Leonel. Eso no es el pueblo, ustedes saben... ¿Cuántas personas es que están aptas para ser votantes? 7 millones. Son seis, seis millones quinientos mil, pero vamos a redondearlo. La capacidad de votantes que hay aquí son 7 millones. Al ser 7 millones la capacidad de votantes ha sido un fracaso eh, el asunto electoral porque no votaron cuatro millones quinientos mil, 500 mil personas no votaron. ¿Cuántas personas votaron? 31.5. Lo que pasa es que aquí, si votan 10 personas, las elecciones fueron perfectas. Uno sacó 9 y el otro sacó 8. Y te representa en porcentaje y tú crees que en verdad los porcentajes eh, es una forma engañosa. De acotejar de que en esta fiesta de ayer Faltó gente para que fuera una fiesta de la democracia Si se calcula la cantidad de dinero que dieron los dos Oigan bien, no fue Gonzalo, no fue Danilo que dio billete La gente de Leonel dio billete Para llegar a esos 800 y pico de Leonel fue a fuerza de cuarto. Que Danilo dio más. Esta es una lucha inclusive de rastrero que habría que investigar quién dio más, pero todos dieron. Es una lucha de sinvergüenza. A ver, ¿quién dio más dinero? Si los políticos de aquí le quedaran un chin de vergüenza, se tuvieran que sentar y analizar, bueno, señores, este pueblo está dejando de creer en nosotros apenas votó aquí en este pueblo fue un 31.5% y le aseguro a ustedes que un 15% de esos que fueron a votar recibieron dinero, un 15, o sea la mitad de los que fueron a votar, por lo menos un 15 y si Danilo dio cuarto, Lionel dio cuarto, y es un problema sencillo, Gonzalo no tiene la, el carisma de lo que pasamos de 50, en mi caso de 60. Sabemos, tuvimos la suerte de conocer gente que tenían seguidores, sin necesariamente decir que eran buenos o malos, pero tenían seguidores reales, que era Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Estos que fueron a la primaria de ayer no son líderes. Son gente fabricada, fabricada a través. Y una de las cosas que yo le decía a ustedes, que Leonel hablaba que el pueblo iba a sobreponerse a la cantidad de dinero que Danilo estaba dando. Y yo me preguntaba, ¿creó Leonel Fernández Pueblo durante los 12 años? Creó Leonel Fernández conciencia, conciencia clara. Creó un ejército que en los 12 años que duró en el poder, Leonel se descuidó. Y después que Leonel se fue de la presidencia, Leonel no se quedó educando a la gente. No se, yo estoy seguro que Leonel no llegó a darle 20 conferencias de formación ideológica y política a los seguidores del PLD, a Lionel se le importó, Leonel fue al final, ahora, que decide, voy a ser candidato, pero no trabajó. Y de Gonzalo, no me atrevo a decir nada, porque ese señor, de político tiene lo que pueda tener Margarita. Lo que pueda tener Margarita de político lo tiene Gonzalo. Son dos pendejadas, eh, eh, con una torpeza política, por lo menos en los discursos que se parecen los dos. Inclusive, este pueblo anda tan tan yo no sé cómo, que como las votaciones fueron parecidas, apenas una diferencia de unos casi 10 mil votos, Leonel en este tipo de juego, en este tipo de chanchullo que la Junta se presta, de que nadie votó, fueron... Un 70%, un 60% que decidió no votar. O sea que ellos tienen que revisarse, coño, porque nosotros no representamos a nadie. Ellos están como la, la Junta de Vecinos, que cuando eh, van a elegir al secretario general de la Junta de Vecinos, buscan un local pequeño y con chingente lo llenan y después dice, el local estaba full de gente. O cuando van a decidir una huelga. El pueblo que estaba presente ahí, y no pasan de 45, pero el local es para 35 personas, entonces está reventado, decidió que la huelga, pero no es el número realmente, no debería ser utilizado en términos de pueblo. Aquí yo veo que la doctora Fidelina Pichardo manda a los pledeístas a la unificación, porque fue una fiesta de la democracia, mi querida doctora. Fidelina Picharro.